Hola, bienvenidos. En este video vamos a resolver un problema de ejercicio de punto de equilibrio de manera gráfica. Una empresa tiene un costo fijo mensual de 200 pesos y un costo variable unitario de 20 pesos. El precio de venta es de 60 por unidad y se pide que se grafique el punto de equilibrio. Lo primero que vamos a hacer es armar la función de costo para calcular dos puntos y luego graficar. Entonces, la función de costo total será igual a los 200 de costo fijo más los 20 de costo variable por la cantidad de producto. Cuando la cantidad producida es cero, el costo total es de 200 unidades monetarias. Cuando se producen 10 unidades de producto el costo total será 10 por 20, 200, más 200 400 pesos con estos dos puntos estamos en condiciones de graficar la función de costos cuando la cantidad producida es 0, el costo es de 200 acá tenemos el primer punto cantidad producida acá tenemos las cantidades acá tenemos el ingreso o el costo 0, 200 el primer punto luego cuando tenemos 10 unidades producidas el costo es de 400 lo ubicamos ahí unimos estos puntos y tenemos entonces la primera función, la función de costo total ahora volvemos al enunciado y vamos a calcular la función de ingreso total ingreso por ventas será igual al precio 60, por la cantidad de producto. Cuando la cantidad de producto vendida es 0, el ingreso será 0. Cuando la cantidad de producto vendida será 10, 10 por 60, el ingreso será de 600. Entonces, acá tenemos nuevamente dos puntos para graficar la función de ingreso. Cuando la cantidad vendida es 0, el ingreso, cantidad vendida, ingreso 0. Entonces estamos en el punto de origen de ordenadas. Cuando la cantidad vendida es 10, el ingreso es de 600. Unimos los dos puntos. Y tenemos el punto de equilibrio. La intersección del el costo total con el ingreso por ventas nos da el punto de equilibrio para una cantidad de 5 y para un ingreso de equilibrio de 300. Esto lo podemos corroborar haciendo el cálculo analítico sabemos que la cantidad de equilibrio será igual al costo fijo total dividido el precio de venta unitario menos el costo variable por unidad esto será igual a 200 dividido 60, del precio de venta, menos 20 de costo variable unitario entre paréntesis será igual entonces a 200 dividido 40 4 por 5, 20, entonces la cantidad de equilibrio será igual a 5 Espero que este video te haya sido de utilidad si querés encontrar más ejercicios sobre punto de equilibrio, visita aprendizajeactivo.com.ar y te invitamos a compartir y a suscribirte al canal. Que tengas muy buenos días y hasta pronto.